La noche ya se acerca Pasas por el baño para coger velocidad Pone en tu ciudad hay un contexto de escape. ¡Gracias!